¿Cómo estás? Bro, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día de hoy? No, pues estuvo a gusto. Mucho calor, mucho calor por acá. ¿Qué rollo? ¿Para qué soy bueno, amigo? Bueno. ¿Ves que te había comentado de que iba a ser un... Un tipo de podcast. Sí, sí, sí. Y pues nada, pues felicidades, güey porque no mucha gente se anima a hacer este tipo de cosas. Ahora sí que échale muchas ganas. Es, espero, es el primer episodio este. De hecho, es el segundo, porque bueno, el otro fue pues, sencillo, pero no muy este. desarrollado. Como ahorita que te voy a hacer uno yo. Ah no, pues muchas gracias, de verdad muchas gracias a la invitación y también muchas gracias a las personas que pues están dando el chance de ver este, este video, este podcast por ahí, este, pues nada, si quieres vamos a empezar con las preguntas, no sé, ¿hay algo más que decir? Este, bueno, antes de comenzar con esta plática, bro, cuéntanos un poco de tu vida, ¿a qué te dedicas? Eh, pues bueno, este, mi nombre es Axel León, yo soy originario del Estado de México, viví en tiempo en Hidalgo, específicamente en la ciudad de Pachuca y Real del Monte. Eh, tengo 21 años, actualmente me estoy eh, dedicando a lo que es el marketing y el, socia el social media como community management y todo eso, básicamente mercadotecnia, lo que es digital para video, para pautas de Facebook. Este, estoy de una empresa en Monterrey que se llama IONCE y este, la verdad es que estoy muy contento, eh, no siempre me he dedicado a esto, también he desarrollado, bueno, he trabajado como músico, estoy trabajando como músico alrededor de unos 5 años, de este, manera pues amateur, no profesional, eh, también me gusta mucho hacer deporte, soy alguien que le gusta mucho jugar fútbol, la verdad es que es algo que no sabía que, que me gustaba, eh, actualmente resido en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, municipio de Monterrey, este, tengo poco que llegué acá, tengo aquí un mes y medio básicamente, entonces como que ese rollo de estarse acoplando como a la, como a la cultura, así son como muchas cosas que no, que no están como similares, o sea, hay muchos regionalismos, hay muchas palabras que no, que no conocía y pues este, ese es básicamente mi resumen, soy soltero también, o sea no, no tengo ahorita de otro enfoque más que eh, lo profesional. ¿Y te gusta lo que haces? Eh, sí, la verdad es que eh, fue un poquito drástico este cambio porque pues, no se lo voy a venir nadie, o sea, honestamente ni mi familia se lo voy a venir. Y yo creo que fue algo que simplemente sentí. Honestamente me vine aquí porque no fue algo que yo planeara, de cierta manera se dio la oportunidad y pues yo siempre he pensado que la oportunidad es, eh, pues hay en todos lados, solamente que ¿eh? Hay que aprovecharlas al máximo, Sí, o sea, las oportunidades no van a estar de que, o sea, siempre están allá afuera, solamente que algunos no, no nos decidimos a verlas hasta que estamos en la necesidad. Entonces, pues sí, honestamente sí, me gusta mucho lo que hago, estoy aprendiendo muchísimo, estoy conociendo personas geniales y este, y la verdad es que estoy muy contento, o sea, sí, no debo no voy a admitirlo, aquí las chavas son muy guapas, aquí de que el clima sí está feo, pero pues sí, es otro rollo, mucha comida igual. La pena, ¿no? Eh, 100%, vale. este, ahora sí que la fiesta y todo eso, pues algo que no traía como que yo, que no me gustaba mucho, pero ya me está empezando a gustar este rollo de salir de que a los antros y de que andar de que pues, en la pedilla, pues, o sea, está chido, pero pues igual todo con límite. ¿Y cómo fue que te motivó a estar ahí? Eh, pues creo que realmente fue un cúmulo de muchas cosas, fue un cúmulo de, de querer salir del, de la rutina, eh, fue, un, fue básicamente esta época ¿no? donde nosotros los adolescentes pues, tenemos como que ese sentido de que nadie nos entiende y fue que es este rollo de que pues yo sé que puedo dar más. Eh, desafortunadamente sufrí una ruptura amorosa que para mí marcó algo muy importante en mi vida. Entonces, pues sí como que de cierta manera eh, me tomé la, la fácil ¿no? y me fui de ahí, de, de donde estaba residiendo actualmente. Bueno, estaba residiendo este, allá en el Estado de México. Y fue eso, o sea, fue básicamente que llegué a mi punto de quiebre en donde yo sabía que, que, que, si, que si yo me quedaba estancado eh, geográficamente en el lugar en el que yo vivía, pues iba a empezar a tener estas deficiencias conmigo mismo y eso era algo que yo no quería. Y ahora sí, carnal, empezamos con las preguntas más. ¿no? Perfecto, perfecto. Ya estamos ready. Eh, anteriormente, ves que te habías dicho que íbamos a hablar sobre motivación para poderte levantar temprano y, y algo así hasta hasta que yo bueno lo que yo recuerdo hicimos este unas rutinas o dinámicas que hicimos en Instagram ¿recuerdas? Sí este para los que no sepan ahí en Instagram este, me decidí no bueno propuse de que sería chido que, que de pronto nos todos nos pusiéramos este reto personal de levantarse a las 5 a.m. Este, ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimos beneficios. Honestamente, creo que sí es algo muy bueno, pero para personas flojas como yo, que de cierta manera traen un horario muy disperso, pues sí fue un reto. O sea, sí fue algo así de que literal a veces había días en los que no podía grabar y así me mantuve un rato como que entre, entre subiendo contenido y de que a veces no subía nada porque estaba muy ocupado. Hubo una vez que ya me levanté temprano y no sé si me dijiste hasta las 7, pero, pero lo seguí. O sea, y de hecho, creo que. Me, me llegó un mensaje de un chavo de Bolivia que me decía: Oye, bro, este, gracias por subir esos videos porque me motivas. O sea, a mí me estoy motivando a que levanten más temprano. Hoy me levanté y tuve un examen, y ya estaba bien pilas pues, porque fue hasta las 8. Entonces, este, pues sí, o sea, básicamente es eso. O sea, de que yo lo único que quería era que, pues, compartir cosas que me han estado ayudando a mí. Digo, no soy la mejor persona para decirlo porque de cierta manera lo logré una semana y después lo pusieron de tres semanas. Es como eso, eso, cabrón. Porque de cierta manera está difícil poder arreglar. Se dice? Una rutina, y eso es lo complicado. Lo complicado no es empezar porque tenemos este como que segregación de motivación al inicio y después se nos va. Entonces, creo este, que pues sí fue eso. Sí, me acuerdo. Y que bueno que hiciste de verdad, Qué chilo que chido que seguiste el, el rollo ahí levantándote, haciendo ejercicio. No, no lo dejaste, así Eso sí, carl, Y aparte de, de todo lo que dices, igual la parte en que te levantas temprano, haces ejercicio en la mañana, te. Te da energía y te da tiempo para que hagas eh, cosas que no, que no esperabas hacer y las haces y luego te sobra hasta tiempo para que puedas hacer otras cosas. Pues sí, pues básicamente es como que este esta cuestión de que realmente solamente no tenemos tiempo porque no queremos, o sea, si nos pusiéramos a ver desde esa perspectiva, pues pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Entonces, o lo aprovechamos muchísimo o literalmente sabemos ¿no? en dónde estamos perdiendo nuestro tiempo. Tal vez estas dos horas que nos la pasamos viendo TikTok de que en lo que nos dormíamos o viendo videos en YouTube, pues sí se podrían aprovechar. O sea, no, no necesariamente de que estudiando o leyendo, simplemente dedicándola a nuestro sueño, que al final del día, cuando es hora de irse a dormir, pues uno no quiere o uno no puede y cuando es hora de levantarse, pues peor. O sea, uno ya no puede levantarse, uno no quiere levantarse. Entonces sí está como que este rollo de que ni siquiera nosotros sabemos lo que queremos. ¿Para ti, este cuántas horas uno como persona debería de dormir para poderse levantarse temprano y tener la buena vibra? Pues mira, o sea, creo que la mayoría de personas que hablan en internet sobre este, este, este rollo del sueño, como de la, de la salud de, pues sí, básicamente del de poder dormir bien. Eh, dicen que ocho horas, unos dicen que siete y medio, dependiendo de tu edad, dependiendo de cómo duermas, pero este, por ahí estuve investigando y más o menos es lo que me ha servido, el hecho de manejar el sueño por, por ciclos, o sea, realmente creo que esto de los ciclos funciona mejor porque nosotros estamos como que acostumbrados a decir, no, pues ocho horas y me duermo que a las 12 tengo que levantarme a las 8 si me duermo a las 10 me tengo que levantar a las seis, y sí funciona, o sea, sí está bien tomar esa medida, pero pues hay que tener en cuenta que no todos nos dormimos, al, o sea, no todos podemos dormir de la misma manera, hay personas en las que se duermen profundamente desde el inicio y otras que tienen insomnio, entonces, para mí, para lo que me ha funcionado... Es manejar esto, es, este, esta parte del sueño como por lapso por ciclo, se le dice. Y por lo general, lo que he investigado, obviamente no soy un experto, o sea, no me crean a mí, simplemente es como mi opinión. Este, hablamos de que son ciclos de sueño de, de un largo de lapso de hora y media. Entonces, quiero no contarles para el de Hablamos de un ciclo de una hora y media, tres horas, tres horas y media, seis horas, y luego seis horas y media. Básicamente estamos en el promedio, en el 5 en en en ciclos. Entonces, para mí, lo ideal sería dormir 5 ciclos, que tengo que dormir todas las hasta las 8 porque eh, algo así tiene que ver con los tipos de sueño que tenemos. O sea, tenemos el, el sueño ligero, el sueño profundo y luego el sueño rem. O sea, Entonces, el despertarse uno en un momento inadecuado del sueño es lo que, nos, lo que en realidad hace que no descansemos. Algo por ahí leí que decía que... Que no importa si tú te duermes de que una hora y media o te duermes cuatro horas y media. Si tú sabes cómo levantarte o en qué momento levantarte, eh, vas a estar pila. O sea, vas a poder descansar efectivamente. Y es eso. O sea, yo, yo opino que son cuatro horas y media, por esa explicación. Aquí depende de, de las personas. Quienes quiera levantar, ya seas. Hay una hora, dos horas o cuatro horas, ahí dependiendo de ti te vas a levantar, si no, pues qué mal, por qué, ¿no? O sea... No, pues, o sea, igual que bien, porque de cierta manera es escuchar a tu cuerpo, o sea, no se trata de forzarnos, ya cuando empezamos a forzarnos es cuando se empieza a desquiciar la mente y el cuerpo, entonces, hablamos de que se trata de saber escuchar a nuestro cuerpo, igual, si te la pasas mucho tiempo en la cama y llega un punto en donde a veces ya queremos levantar, porque ya se la espalda, entonces yo creo que simplemente escuchando tu cuerpo y conociéndote, hay gente que ya tiene su horario establecido de manera natural y qué bueno por ellos, qué envidia, honestamente qué envidia. Sí, porque algunos me han dicho que, que pueden dormir hasta las 2 de la tarde, yo, yo me levanto, bueno yo trato de dormir de tarde, pero no. la costumbre no, no me deja dormir hasta tarde. Sí, pues ahora sí que es como que ya algo que traemos arraigado y que sí nos va a costar un poco modificarlo, pero pues yo creo que con buena disciplina se puede lograr. Eh, desafortunadamente eso que dicen de que sí está difícil con este tipo de ritmo que, vi, que con el que vivimos ahorita, sí está muy difícil. Pero, pero pues yo creo que sí se puede, el que quiere puede. ¿Cómo puedes tener un horario de sueño regular? Yo creo que no importa en sí... La hora en la que te vayas a, a despertar, o sea, muchos dicen que no importa la hora que tú duermas, mientras pongas tu alarma, te chingó, ¿no? Yo creo que más que nada tiene que ver con la hora en la que te vayas a dormir, o sea, es más difícil irse a dormir una hora en específico que levantarse una hora en específico. Entonces, yo creo que este horario de es regular es de que, ok, si yo sé que me, me duermo a las 10 de la noche, no puedo levantar a las 5 así pilas, pues lo va a hacer. Eso quiere decir que si me duermo a las 11, me voy a levantar naturalmente a las 6, o a menos que esté bien cabrón y me no levanta a las 5. Pero yo creo que más que nada tiene que ver con el, la hora en la que uno se va a dormir, no lo la hora en la que uno se despierta. ¿El, el ejercicio afecta o ayuda al sueño? Eh, por ahí leí que, o sea, por ahí vi que depende de que en qué horario hagas ejercicio te va a afectar. Por lo general la gente te dice que... Bueno, hay unos que lo hacen levantándose, hay unos que lo hacen en la noche, todo depende, ¿no? Como de que, cuál sea tu horario, y cuál sea tu rutina. Pero hay personas en las que les funciona ir al, al gimnasio y después irse a bañar y irse a dormir. Y según esto, pues lo ideal sería que fuera en la mañana, porque después de todo esto tiene que haber una regeneración de músculo. Y lo que yo sé es que... Al menos a mí no me funciona ir a hacer ejercicio en la noche. O sea, al contrario, me canso y después ya conmigo a mi casa estoy bien pilas. Entonces, ir a, ir a hacer ejercicio en la mañana este es mejor. Y, este, y sí, obviamente afecta. O sea, si uno gasta el doble de calorías que cuando algo solamente existe, pues yo creo que sí si te cansas más rápido. Y incluso te este va a conviene luego, luego. Haces ejercicio y te 20 minutos sentado sin hacer nada. Pero pues este, ahí depende, ¿no? Igual de qué tan, qué tan bien estás como que... Eh, de salud, para, no, para poder implementarte o no. ¿Y cómo afectaría el sueño cuando andas en una dieta, lleno, lleno dieta y en una cuestión de alcohol? Ah, no, es horrible. No. O sea, honestamente, cada fin de semana me digo que ya no voy a volver a tomar una cerveza en un mes, y cada fin de semana me pasa lo mismo. Pero llegando hasta la mitad de la mañana, mañana y... Ya. Yo, al menos yo siento que un poquito en es mi parte porque hasta yo mucha culpa porque estoy listo es que es que te fuiste a pescar o sea pues, estás llegando esta hora y es nada más tienes que dormir esta tarde entonces yo creo que puedes irte de fiesta y si no tomas alcohol va a estar bien o sea yo creo que las cosas es la causa de muchos problemas o sea, más allá de que los de salud como los obvios sino los de sueños yo creo que el más dañino